Tenemos más información en el micrófono abierto de Panamericana. Las recaudaciones han subido de manera importante y las cifras son alentadoras. Las últimas que se tiene disponibles, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, está en contacto con Panamericana. ¿Cuánto han subido estas recaudaciones? ¿Qué significa para el país estos números que han crecido de manera importante? Según los datos que tiene usted en su escritorio, ministro, qué gusto recibirlo. De los detalles, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias a la audiencia de Panamericana. Señalarle a, a la población y a toda tu audiencia que el año 2022 hemos logrado un nivel de recaudaciones tributarias muy importantes por cincuenta mil seiscientos millones de bolivianos. Esta recaudación es relativamente alta respecto incluso al 2016 O sea, an, hasta antes del 2016 mil eh no habíamos logrado tener esta eh, recaudación desde el 2016, ¿no? Teníamos 53 mil, en 2020 bajamos a 42 mil, el año pasado, el anteaño pasado, 2021, 49 mil millones y ahora hemos logrado como gobierno nacional, como país, 58 mil 668 millones, la cifra más alta desde el 2016, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante porque está reflejando que la economía se está reconstruyendo, se está recuperando paulatinamente. En varios impuestos hemos aumentado, por ejemplo, en el IVA de 19.237 millones 2021 a 22.027 millones en 2022, un 15% más. En el IVA de 7.187 millones de bolivianos a 9.896 millones de bolivianos, un 38%. Y en todos los impuestos se ha visto una recuperación importante respecto al 2021. O sea, y aquí ya no hay el efecto rebote que se nos acusaba, si bien recuerdas, Gustavo, no, todos por efectos rebote nos decían el 2021, ¿te acuerdas? Ahora ya no hay ese elemento como para eh, querer no aceptar de que la economía está en un proceso importante de reconstrucción y recuperación. ¿A qué se deberá, ministro Montenegro, esta crecida? Eh, ¿Los eh, negocios, las empresas se han formalizado? ¿Hay mayor cantidad de circulante ¿Por esa razón hay mayor cantidad de adquisiciones, de compras? ¿Cuál han sido, ¿Cuáles han sido las razones para que se haya dado este resultado de crecimiento? Bueno, la demanda agregada ha vuelto a expandirse de forma importante y se han dado oportunidades también de crecimiento de nuevas empresas. Ahora, eh, hablando del de tema que está en boga en este momento, es la ley de eh, venta del oro, dicen de compra también. Hay una desconfianza, eh, ministro, eh, que se puede percibir, hay un nivel de eh, desconfianza que hay en la población, lo señalan también algunos eh, expertos, y vamos a abordar el tema en los siguientes minutos. Porque eh, dicen que la posibilidad del de, de manejo de este dinero, de estos recursos, eh, va a ser enteramente del Banco Central, eh, en estos términos, muy de la calle, no tendrá quien pedirle permiso, no habrá necesidad para que se disponga de estos eh, recursos. Y lastimosamente, eso genera preocupación en la población, porque apuntan a que sería la falta de liquidez, la falta de dinero en el país, lo que promueve esta ley y otras medidas que toma el gobierno también, porque pretenden sumar ingreso sumar dinero para darle uso en el eh, futuro inmediato eh, porque no hay dinero han bajado las exportaciones en fin, la situación es compleja pero vamos a requerir de su participación hemos perdido la comunicación la vamos a restablecer enseguida para que nos responda esta cuestionante y para que la población quede eh, quizá con eh, tranquilidad respecto a este tema eh, para que esté eh, mucho más Confiaba en que el manejo no va a ser discrecional o no va a ser equivocado de estos recursos. Lastimosamente no tenemos la posibilidad de restablecer el contacto. Vamos a hacer un intento en algunos segundos para seguir conversando con el ministro Marcelo Montenegro. Panamericana con estaciones propias en todo el país. Emisiones autorizadas y reguladas por ATT. Bueno, continuamos con el micrófono abierto, el Panamericana, lastimosamente no hemos podido restablecer el contacto con el eh, ministro Marcelo Montenegro, a pesar de nuestros intentos, vamos a eh, seguir eh, con la intención de comunicarnos con él precisamente en los próximos minutos. Bueno, ahora sí, tenemos nuevamente el contacto con el ministro Marcelo Montenegro. Eh, para concluir la segunda eh, pregunta, para terminar de responder esta eh, cuestionante, ¿a qué se ha debido este crecimiento en, en las cifras, en, en la recaudación a la que habíamos eh, mencionado? La base para poder eh, generar recaudación es que la economía esté funcionando y... Los que tributan no, no lo hacen porque son samaritanos, sino porque tienen, o aparte obviamente de la obligación, tienen que tener obviamente la base económica, los recursos para hacerlo. Y se ha visto que en varios sectores de la economía ha habido esta recuperación, reconstrucción en muchos casos, y eso ha posibilitado generar este aumento de recursos, que obviamente... Eh, es una muy buena noticia, pero como dijo nuestro presidente Lizarce, en su momento esto nos iba a tardar entre dos años o algo más en ir reconstruyendo la economía. Estamos en ese proceso y consideramos que es una muy buen, un buen indicador. Aparte también de que el déficit fiscal ha bajado del año pasado de 9.3 a 7.2. Teníamos como proyección tener un déficit fiscal de 8.5 y hemos terminado un fiscal mucho menor de 7.2. Bueno, ahora el tema que preocupa a la población, algunos expertos, analistas, ministro, dicen que no hay garantía de que los recursos que se logren por la venta del oro sirvan para inversión. Eh, por el contrario, eh, temen de que se use para préstamos, como ha sucedido en el pasado, eh, hacen un apunte de los seis mil millones de dólares que han servido para poner empresas del Estado y dicen deficitarias. ¿Qué nos libra de que eso pueda volver a ocurrir? Hace tres años habían mil millones en reservas y ahora hay mil millones. ¿Dónde están esos 10.000? ¿A qué eh, eh, se debe este movimiento de parte del Estado de todo este dinero, de todos estos recursos que no brindan garantía? ¿Y qué podemos decirle a la población, a los analistas para... De dejar de lado este temor de que sea mal utilizado o utilizado de manera discrecional este recurso, estos recursos, cuando ya se efectivice esta venta del oro en nuestro país. Bueno, ahí está la gestión que hace cualquier banco central. En la región y en muchas partes del mundo lo que tienen los bancos centrales son activos en DEX, en oro, en divisas y la mayoría los gestiona en términos de tener esa, esa cantidad de recursos en la forma que mejor le convenga a la gestión monetaria de las reservas internacionales. Es ahí donde el Banco Central va a mostrar las cifras de, de la cantidad de reservas, las que hubiese llegado a monetizar eh, en términos de oro, está ahí eh, con formación abierta a todo el público de cuántos dólares tenemos los dólares que tengamos eh, y que puedan nuevamente usar para comprar oro, porque el país está produciendo oro y ese oro se va afuera y no hay una, un aprovechamiento para el país de estos recursos, ahí también van a estar disponible, disponible la información como la muestra el Banco Central mes a mes. Entonces no hay por qué tener ningún tipo de miedo o temor de que estos recursos sean dilapidados, o como están diciendo varios analistas. Señalar adicionalmente, Gustavo, que este tratamiento de esta norma de fortalecimiento de las reservas internacionales, ya data de hace dos años atrás, y hay muchos actores que eh, han ido, tal vez, eh, interponiendo ahí sus consultas, sus dudas, y nosotros las hemos ido absorbiendo, entonces, es necesario que el Banco Central tenga la, los grados de libertad para poder gestionar sus reservas, como lo hacen Cualquier banco central del mundo actualmente. Finalmente, ministro, ¿habrá alguna forma de poner un candado a la libre disponibilidad que tenga el gobierno de estos recursos o el tema está cerrado? Porque sería bueno que tenga la sociedad civil, eh, también el, el Estado mismo, una especie de, de, de freno y compuerta que no permita que absolutamente nadie eh, haga mal uso de estos eh, recursos. Porque ese es el temor, dice, no podemos tener un nivel de confianza óptimo porque ya sucedió, los bolivianos eh, le de, debemos eh, al, al Banco Central, el Estado eh, se ha prestado dinero y... ¿Este manejo podría ampliarse todavía en volumen en el futuro? ¿Hay alguna forma de ponerle un candado a esta preocupación o no? Nos queda solamente la confianza de que sí se va a manejar bien. El nunca se ha prestado en dólares, o sea, no, no ahí van a estar los dólares. Y adicionalmente, cuando el Banco Central empieza a comprar oro de la producción nacional, que el año pasado estaba rondando entre los 60 a... 70 millones de toneladas de seguro que va a permitir también ir aumentando las reservas y también eso también se va a mostrar cuánto oro ha comprado el banco central se llama oro doré y cuánto de ese oro doré lo ha convertido en oro monetario en resumen las reservas van a aumentar con esta con esta medida porque le va a permitir al banco central primero hacer una buena gestión de del oro que tiene en este momento, pero también va a poder comprar ese oro entonces, va a haber una gestión de las reservas que va a ir en beneficio del país no hay que olvidar que por ejemplo cuando el Sinpro prestó recursos a ENDE, porque no te acuerdas el año 2009, 10 no sabían apagones, se hizo todas las inversiones para mejorar la capacidad de generación transporte y distribución de energía y hoy ya no tenemos ese problema. Entonces decir que nuestras empresas que han usado estos recursos lo han hecho mal eh, es una falsedad. En todo caso, quiero ser muy contundente aquí. Nuestro Banco Central siempre va a mostrar la información pública y transparente, tanto en la venta como en la compra de oro, de manera tal que vamos con esta medida a mejorar eh, el nivel de las reservas internacionales. Muy bien, el ministro Marcelo Montenegro, muy amable, gracias por estos minutos con Panamericana, le enviamos un abrazo, muy buenos días. Muchas gracias, yo no se lo Gustavo.